Que da la vida entera, buscando problemas en la solución, buscando el sendero en muros de hormigón, vueltas que bajan y suben atentas, que son el bien y el mal, buscando me pierdo con tanta certeza, vueltas que da la vida entera, buscando En el tiempo humano ya no hay obviedades, ya nos marcó la relatividad Con tantos sillones nos envolvió la comodidad Está hundiendo con el tesoro, Ay, nos está hundiendo con el tesoro, Ay. vuelta que da la vida entera, buscando sosiego entre tanta guerra, buscando la mano que me quite culpa, buscando la piedra, escondiéndola bajo la tierra, escondiéndola bajo la tierra y escondiéndola bajo la tierra, y escondiéndola bajo la tierra pero la tierra llora la tierra llora la tierra llora la tierra, llora, la tierra sangra vueltas que se crecen con el tiempo ven del viento, amnesia de lo que fue muerte, olvidadas en la memoria y que siento que llega el momento, el murmullo de la gente, lamiéndose las heridas, buscando miradas que miran, buscando gritos que Tierra que